Balas, así que tendrán que compartirlas. Ahí está el bonus con el checo. Ya, sin chaleco. Sin chaleco. Ya. el bonus representa. Yeah. Llega BR23 directo a la escena. Mira como suena de rima buena, peligroso como una hiena. Y yo construyendo otro verso debajo de la luna llena tú besas mi suela Te la estoy clavando como Jordan en la duela Desde pequeño en la vieja escuela Soñando con una lapicera Para dibujarle una sonrisa a la fiera Quieras o no quieras La vida es una perra Pura hipocresía y un toque de, de mi hierba tierra. Los miras a los ojos y te convierten en piedra Ya no hay manera en esta nueva era Agárrese los Camine por la selva Son las 4.20 y hay gorilas en la niebla Y poco a poco la gente Venenosa como la hierba Calle, escucha y aprenda Demasiado esfuerzo quiero ser una leyenda Un robot que tenga vida eterna Para beberme el aceite de mis venas Puro intelecto cada uno de mis temas Que como gemas Pásame a María la cultura más mi yema, suenan las sirenas. Los polis tras de mí, correteándome por toda la acera. Se pusieron nenas, se apagó la vela. Estos perros quieren robarme hasta la cartera. Desde noche yo aferrado al micro como a una sanguijuela. Firmemente dedicando cada estrofa a mi bandera. 24-7 hasta el día en que me muera. r 23 conectando con el Checo. Esquivando balas sin chaleco. Estilo perfecto. Grabando en vivo y en directo. por Mi cabrón, el renglón Estoy escribiendo un verso, la vivo en